¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock con algunas confirmaciones en la conferencia 2, por un lado en una zona compartida, en otra único líder, entrando a en la conferencia 1, el puntero sigue siendo cada vez más puntero con un triunfazo en lo rúbrico. De todo esto se va a tratar el programa del día de la fecha. Arrancamos con este repaso en el primer bloque de la conferencia 2. Ciclista como local, de verde, recibía a Urquiza. Estas son imágenes del arranque del tercer cuarto. Venía dominando ciclista, así convertía a Alem. 10 puntos para Leandro y a esta era la réplica de ciclista. Rotación, tirador, pie firme, pasadores. Veintidós puntos para él. El goleador tomaba el comando ciclista de manera decidida. Aquí con la penetración yendo para adentro, Por Forastieri quedaba tendido, lesionado. Abandonaría la cancha y ciclista lo aprovechaba. 18 para Abogado, 12 para Moreno, 8 para Brandolín, 7 para García, que aquí corría también y la anotaba con esa linda bandeja lateralizando los pasos. Era todo de ciclista, descontaba Urquiza. Sobre el final no le iba a alcanzar con esta corrida lo sellaba el equipo local. 14 para Rebechi, 11 para Godoy. Triunfazo de ciclista sobre Urquiza de Santa Elena. Fue 76 a 54. Saninetti en casa de Casaca Negra recibía a Parque duelo clave en la parte baja de la tabla de posiciones y así atacaba el equipo de Villaguay con el bombazo de Tiago Fabre, sus únicos tres puntos fueron esos y la especialidad de la casa en manos de Saverio Díaz, cambiando de dirección la bandeja, la conversión para el base, siete puntos para el 7 para el Hansen rotación y este hombre iba a ser el goleador clave, 29 puntos para Gelache y a ser el dueño del equipo, el dueño del goleo, aquí con estas acciones, lo doblaban, Mendoza rotación, y del otro lado, con fortuna, Meriano, Seis puntos para Gaby, con el triple, y va a ser todo de Sani Neti, son imágenes ya del último periodo, que el H ahora yendo para adentro, todo de Sani, triunfo importantísimo, que lo iba a dominar en la segunda mitad al equipo de Villaguay, el 2 con 2 de Díaz con Mendoza, y desde allí, Facundo yendo para adentro, cesando el triunfo, ganó Sani 71-46. Partidazo en Villaguay. Huracán recibía a Juventud. Y esa es la carta de presentación de Matías Novelo, cuando no, 23 puntos para él. Intratable el Diego Legochú, 17 para Manuelado, recuerden ese apellido. Y este era clave en Villaguay. Juan Bautista Carulla, 20 puntos para él, aquí sí con la penetración, 11 para Lobosco, 11 para Sosa. Atacaba Juventud, interno con Novelo, que convertía, también dejaba un autógrafo a su defensor, y salía corriendo el Pipa Girardi, siempre vigente, de costa a costa, y convertía 9 puntos para Martín. Y esta era la réplica de Juventud sobre el final, último minuto, manulado ganchito arriba, hermosa bandeja. Descontaba Huracán Así se terminaba el juego Perdía por un doble Y la experiencia y la vigencia de este hombre Siempre presente Rubén Sosa, 11 puntos para él Se terminaba el juego Marraba Matías, corrección de mano a lado Y así lo ganaba Juventud Quedaban tan solo 12 segundos Esa era la salida trunca por parte de Huracán Estaba más 2 Ahora más 3 desde la línea El otro error, triunfazo de Juventud en Villaguay Frente a Huracán, 69-66 Para Cabo en casa recibía a la armonía, así defendía, corría y Román convertía la bandeja y también la bonificación, el triple a la antigua para Memo, iba a ser el goleador y aquí el triple al actual, a lo Memo, 23 para Román, intratable, sumando desde todos los sectores de la cancha y para Cabo sin Silly, que parecía no extrañarlo en el bajo, 17 para Kraft, 17 para Camino, 15 para Montañana, corregía a Rabina y convertía. Mientras vemos como Memo suma desde la línea, 17 para Irungaray en la armonía, 13 para Blanc, 11 para Julián Pinto. Ya desde el arranque del juego dominaba el equipo paranaense. Largo bombazo de la armonía que lo corría atrás durante todo el partido y que no le iba a alcanzar, iba a ser triunfazo. para cabo. puntero se impuso 86 a 77. Estudiantes en casa recibía a Esportivo San Salvador, que así defendía y salía corriendo con este hombre, linda, pirueta en el aire. Doble para Rosso terminaría con 9, 10 para Madera, 13 para Ronis, 15 para Facu Ortiz, que aquí lo vemos con la especialidad de la casa. Ese lejano doble en suspensión dominaba a Esportivo, que anotaba de todos lados y lo castigaba a estudiantes. Y esta era la réplica para el equipo paranaense con ese lindo doble de... Lautaro la Virota 7 para él, 11 para Facujung 12 para Melchior, pero el equipo de San Salvador iba a encontrar a este muchacho muy fino sobre el final desde la línea también triunfazo de Esportivo San Salvador que mira hacia arriba, lo ganó por 10 55-45 sobre estudiantes que lo cerraba así, no le iba a alcanzar Sionista que llegaba como uno de los punteros de Casaca Blanca, recibía Ferro en Casa de Verde, y así lo hacía con ese bombazo el equipo de Paraná, Vega con 14, iba a ser el goleador. 11 para Folmer. Aquí en la individual escalada, 16 puntos para Martín, iba a ser el goleador. 15 para Cristian Gellar, 9 para José Melchiori. Lo más destacado en el equipo de Ferro, un partido que se iba a definir sobre el final. Penetrave, convertía a Sionista. 10 para Levin, 7 para Nico Guaita. Y aquí Cristian Gellar haciendo de las suyas que si vengo, que si voy. Mano hábil adentro. Se ponía al frente Ferro sobre el final Atacaba Sionista Así se defendía Últimos segundos Partido arriba Por un triple para Ferro Tenía que descontar, empatarlo Como sea el equipo de Sionista Bombazo, no tocaba a Aro Lo cerraba mejor Ferro y se lo llevaba por tres Vemos las posiciones de la Conferencia 2 en la zona A para Cao con este triunfo único líder. Hay dos escoltas, Sionista y Juventud Unida 7-3, cierra la armonía 1-9. En tanto que en la zona B, Sportivo San Salvador y Ciclista comparten la punta con 7-3, el lot de perseguidores cierran Parque 3-7, Sani 2-8. La próxima fecha para la conferencia 2, la fecha decimoprimera, Sionista Juventud Unida, la armonía ferro. Para cabo el puntero recibe a Huracán, estudiante Saninetti, Sportivo San Salvador, Urquiza, Parque Ciclista. Así pasaba el resumen de pick and rock de la conferencia 2. Pausa breve y regresamos con lo que tiene que ver con el dato Jaffer y toda la conferencia 1 del torneo prefederal.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 Segundo bloque de Pick and Rock, pueden ver este programa a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Antes de meternos con todo el resumen de la conferencia Uno, Dato Shaffer, nuestro amigo Gastón, nos cuenta esto. En la disputa del prefederal femenino se conoció el retorno de dos jugadoras de alto nivel a la competencia. En central entrerriano, Noelia Mendoza se encargará de la dirección técnica, mientras que cuando su equipo lo requiera, ingresará a la cancha como jugadora. Mientras que en Juventud Unida, el pasado domingo debutó Gisela Vega, una de las jugadoras más importantes en la historia del básquetbol argentino. Por este motivo, y aprovechando que el fin de semana culminó en Australia una nueva edición del Mundial Femenino, aprovechamos para repasar a las entrerrianas que han tenido parte en la máxima cita mundialista la primera en hacerlo fue Yolanda Ventos en Perú en 1964 quienes también disputaron un mundial fueron la Vialense María Jimena Landra en Brasil en 2006 y Celia Fiorotto en 2018 en España con dos mundiales la encontramos a Gisela Vega presente en China 2002 y en Brasil en 2006 mientras que el récord absoluto lo tiene Noelia Mendoza con tres participaciones mundialistas presente en Alemania 1998, China 2002 y República Checa en 2010 Más información en databasket.com.ar Momento de repasar lo que sucedió en una nueva jornada de la conferencia 1 del torneo prefederal de básquet Partidazo en Gualeguaychú Central recibía a Peñarol y Pérez y aquí penetraba y convertía, 16 para Pedro 20 para Mauro Solone, 24 para Damián Echazarreta, que aquí lo vemos corriendo a cancha abierta. La especialidad de la casa. Y Centrales contaba así con Berna desde la línea. 12, re, 12 puntos perdón, para Sebastián. Rotación, largo bombazo. Y con este triple se ponía al frente después de muchísimo tiempo. Central en el final del juego. La respuesta de Mauro Cerone de tercera dimensión. Estaba al frente Peñarol por un doble. Así defendía Central. Últimos minutos del juego. Buena acción del base. ...con el interno de Pérez y Salvo para Cerone ...pero en central iban a aparecer... ...distintos jugadores fundamentalmente... ...este... ...Revelo 31 puntos para él... ...21 para Carlos Benítez Gavilán... ...pero Revelo iba a ser clave... ...con este tipo de acciones... ...convirtiendo... ...ponía el frente a su equipo... ...para cerrarlo Pérez y Salvo... ...marraba el triple... ...Peñarol tenía que cortar con falta... ...y desde la línea central... ...lo iba a sellar anotando el primero... Marrando el segundo, final caliente aquí en el rebote, se termina, Chirlo, todo, gana central por dos Partidazo, en Concordia se terminaba el tiempo regular, igualados en 78, Ricardo Trufa y el cierre toma envión Va para adentro, pasito para atrás, buena defensa, mal cierre, como les guste nos vamos a tiempo suplementario. Y así atacaba ahora Ferro. Con el propio Trufa, pase picado, se ensuciaba. Linda conversión en la pintura. 18 para Moreira, 17 para Trufa, 15 para Poque. Y Bancario desde la línea con ese hombre. 10 de 17 en libres. Iba a ser el goleador. 22 puntos para Teco Jerez. En el suplementario, Bancario se alimentaba de los libres. Pasaba también Calderón. 6 de 9 en libres. Totalizaría 21 puntos desde la línea, insisto, lo cerraba bancario, se ponía más tres, el cierre para el equipo de Concordia ya sin tiempos muertos se terminaban últimos segundos tirarla para empatar Joaquín Ortiz, largo lanzamiento Marraba, triunfo de bancario en Concordia Partidazo en Concepción del Uruguay, regatas de celeste recibiendo a Neptunia, que así atacaba de casaca blanca, 20. Para Iníguez, 15 para Bofélix, 12 para Pérez. Dominaba el equipo de Golo Guachú, pero de esta parte hacia el final, en los últimos 3 minutos y fracción, Regatas iba a meter un parcial de 11 a 3, que arrancaba de este modo corriendo con Dato, corriendo también con Suárez. 13 puntos para Suárez, 13 para De La Vedoa, 26 para Agustín Aguirre. La faja de Dato, el pase para que corra Suárez, 13 puntos para él, lo dicho anteriormente. Y aquí el aclarado para Martiniano. La reversa Aguirre, línea final, se venía regatas, últimos segundos, así perdía la bola Neptunia, corría regatas, la especialidad de la casa, y en ataque abierto lo encontraban allí a Suárez, que convertía, se ponía abajo, tan solo por un punto, el equipo de Concepción de Uruguay, aquí perdía por un doble, luego de un libre de Neptunia, para empatarlo o para ganarlo, dato con la bola, se ensucia, Aguirre marraba y así se terminaba el juego triunfo agónico de Neptunia. En Gualeguay, de verde, BH recibía a Racing. Son imágenes ya del final del partido, últimos minutos. Y la flotadora aquí de Germán Andrés, que no es solamente un tirador, lo dejaba demostrado aquí. Iba a ser el goleador con 34 puntos. Y Almaceda que la guapeaba, 11 para él. Sacaba la cara por Racing, 26 para García, 14 para Nieto. Y Germán Andrés, encendido bombazo para el guayense del eje de cancha. Valdani apoyaba la defensa Germán desde el rinconcito Dominaba BH Aprovechaba también la falta antideportiva con la línea 6 puntos para Guido Valdani 15 para Heraldo Russo 23 para Robledo Que allí lo vemos en acción Marra Heraldo con el ofensivo Era todo de BH sobre el final Lo empezaba a sellar Con este robo buena corrida del juvenil Triunfazo de BH sobre Racing 88 a 69 sobre el final Racing con esta corrida, quería descontar, no le iba a alcanzar. Lo cerraban desde la línea, ganó BH en Gualeguay frente a Racing. Atlético recibía en tala al puntero Sanjo. Y la carta de bienvenida se la daba este hombre, Isaac Monti, 28 puntos para él. Imágenes ya del final del partido, nuevamente Isaac posteado. Penetración y conversión, 14 para Melchor, 11 para Salinas, 10 para Zagarzazú había dominado todo el partido Sanjo. Se venía Atlético, pero, pero. Gaitán con esa delicadeza. 16 puntos para él. 19 para Barreto. Y la figura del goleador iba a ser Nahuel Vicentín. Bombazo desde la esquina. 22 puntos para él. Y lo empezaba a cerrar allí. Sanjo arremetía. Atlético desde la línea aquí con la corrección. No le iba a alcanzar. Triunfazo de Sanjo frente. Atlético lo cerraba en el final. Últimos segundos. No llegaban ni a cortarlo. El puntero gana afuera. Luis Luciano recibía a Olimpia. Corría, cuando no, Agase convertía. 11 para Nico. 26 para Tomás Botti. Iba a ser el goleador. Vemos otro bombazo de Agase. 13 para León Alfonso. Y esta era la réplica de Luis Luciano con Fernando Salazar. 15 no. 33 para el 18 para Briseño. Pero desde allí con ese triple. Iba a ser todo de Olimpia otra vez. Con un poco más de rotación, mismo resultado, tirador, pie firme, rincón derecho, todo de Olimpia sobre el final que se iba a llevar un triunfazo de Urdina Reyn, ganó Olimpia 83 a 76. De esta manera compartimos la tabla de posiciones de la conferencia 1, único líder Sanjo 10-2, lo persigue central, posteriormente bancario, el resto de los perseguidores cierran allá abajo, ferro 4-8 y sin victorias Luciano de Urdinarrein. En tanto que la próxima fecha, la decimotercera, Luis Luciano recibe a central, Peñarol ferro, el clásico en Guariguay bancario BH, Racing Atlético Tala, Sanjo, Regatas, Olimpia Neptunia. Así llegamos al final de un nuevo programa de Pick and Rock. Recuerden que pueden ver esta edición y las anteriores a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, que pasen bien.